Bueno, vamos a pedir las hamburguesas. Buenas, cinco hamburguesas me das. Así si no sales negro, man. I'm going to put it que quedemos las 5 hamburguesas así que vamos a entregar a la gente que necesita ¿Qué tal amiga? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh, ¿Quieres? ¿Te casaría una hamburguesita? Te lo estoy regalando Hasta luego ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh, acá le voy a invitar una hamburguesita. Sí, ¿Sí? todo bien. Ya. Hasta luego, cuídense. Sí. Feliz Navidad. Sí. Sí. Señito, buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien. En esta ocasión le voy a invitar una hamburguesita. Sí. <ríe> Hasta luego, Señito. Que la pase bien. Sí, Buena Señito, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira, mamita, este, tengo una hamburguesita para invitarle. Hasta luego, Señito. Igual, suerte. Señito, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? En esta ocasión le voy a regalar una hamburguesita. La acabo de comprar. Disfrútela. Hasta luego. Cuídense mucho. Bueno gente, en esta ocasión voy a mandar saludos a las personas que siempre están ahí comentando, no lo a mis videos y suscribiéndose a mi canal también. Bueno, comenzamos con los saludos. Saludos para Jimena Chávez, saludos para Gelu saludos para Camila Sea, saludos para Vanesita O.R., saludos para Naya Rodríguez, saludos para Yesalís Dávila, saludos para Diego Isla, saludos para Frank Lima, saludos para Mauricio B.C., saludos para Melci Rojas, saludos para Shell Roberto, saludos para Paola Padilla, saludos para Giselle D.C., saludos para Alexandra L.C. Bueno gente, ¿y quieres saber quién está en el tren de cámaras? Pues mi amigo Diego Isla, que en esta ocasión estuvo el camarógrafo, ¿qué tal la experiencia dando comida a la gente necesitada, hermano? bien sí, hermano, mala experiencia grabándote, pero estuvo viendo tu iniciativa, ¿no? Y incentivar a tus suscriptores que lo intenten, que compartan y un like a este video. También que comenten, claro. Que comenten de ley, claro. Hermano. Y suscríbanse a mi canal, gente, no se olviden. Y pues nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, los quiero, bye.